Bienvenido a mi mentor pro, Andrés Larrota, el nuevo canal de YouTube que tenemos. Nuestro objetivo aquí es crecer con una comunidad de personas que quieran ser abundantes, que quieran ser prósperas, que quieran vivir en plenitud, pero a determinado punto que quieran recibir la información idónea para empezar a accionar el día de hoy. Vas a tener mucho contenido gratuito, vas a tener mucho contenido de valor que te va a ayudar a accionar y aplicar esta información. Ya, Te mando un fuerte abrazo y comparte este canal.